Mamita todo yo he sido el malo, por el pecado la vida me entró a palo No nos topamos que en buena situación que digamos, claro Que será inolvidable como nos encontramos Al igual que la manera en la que nos separamos Ya no, siento lo mismo mujer que antes sentía Porque fuiste una coparte disfrazada de valentía No me importaba lo que pensaban, si lo nuestro se daba Yo soñaba con casa modesta y tenerte en mi almohada Nena, es que tu vida es paralela Seguirás siendo modelo, pero ya no de mi pasarela Desearte todo lo mejor es lo que queda Tú y yo éramos iguales y entendimos que pan con pan no pega Un corazón no se adhiere con ega Y ahí entendí que con la integridad no se juega Que Dios te proteja y te dé mucha vida Y espero olvidar tu peso pues hay cosas que no se olvidan, mira This one